Adi. BIKOTE egon corra zarete? Etorki sunerabe begira plan ac ditusue fiscal legues familia coac y sena eman Nafarroako gobernuaren BIKOTE bicote egon correne registro bacarrean, edo udalechean, edo notario tsetan etorkizuna sendotzeko, eman en doceco, eman uracha emendusue informacioa, cero amabitelefonoan bicote egon correne registro bacarrean udalechean Bicote Goncorra Basarete y Senaemán. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernua.